Hola mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido televidentes y es por primera vez bienvenidos una vez más aquí a la fe que conquista a por Cristianos en la Gloria. Un ministerio grande y poderoso que nos ha dado el Señor. Hoy con un tema maravilloso que nos trae el Señor, si la cena del Señor fuera sido en estos tiempos, si los discípulos fueran como la iglesia de este siglo, siglo XXI, buscaría muchos eh, una relación con Dios llena de pretextos y discursos. Veríamos un Pedro que Señor, no puedo ir a esa cena porque tengo negocios que hacer. Veríamos un Juan diciendo, vinieron unos familiares, unos amigos, Señor, y no puedo estar contigo. Veríamos un, un Santiago diciendo, Señor, vi una serie de Netflix y tenía sueño y no quería ir. Veríamos un Andrés, Señor, el pretexto de hace mucho frío, hace mucho calor, o está, estaba lloviendo y no pude ir. Veríamos un, un Felipe diciendo, Señor es que había un partido de fútbol, o un partido de básquetbol, como tú, lo que te guste, y vinieron unos familiares y unos amigos, y realmente, Señor, como que no los quería dejar solos, quería estar con ellos, más que contigo. Podríamos, podríamos ver también un Bartolomé que, que de pronto dijera, Señor, es que donde quedaba la cena donde yo vivo, queda muy lejos, Padre Celestial. También vemos a, podremos ver a un Tomás diciendo, Señor, no Me he sentido muy cómodo en esa iglesia y por eso ir hasta, a esa cena allá, no me encantaría. Veríamos un Mateo diciendo, Señor, me doy la cabeza, Señor, y estar contigo y en esa cena, Señor, yo creo que no estaría al ciento". Vemos un Santiago, el menor, la última vez, Señor, un hermano no me saludó y por eso no quiero ir a esa cena. Veríamos un Simón diciendo, Señor, eh, la, próxima, la, próxima, la próxima vez que estés en otra cena yo voy a ir. Hoy muchos tomases eh, vemos, eh, o muchos, perdón, muchos simones vemos que, eh, que dicen: eh, No voy este domingo, pero voy el próximo domingo para, Señor, para realmente compartir ese momento contigo ¿sí? Veamos un jugo eh, es que, eh, escariote. Podemos decir también que me ofrecieron una oportunidad de trabajo, Señor, y era más importante esa oportunidad de trabajo que estar contigo en esa cena. O un jugo estadio diciendo: Señor, en en ese lugar hay muchos hipócritas y por eso no, no quiero no quiero ir, no quiero compartir. Vemos hoy una iglesia, una vez más, llena de pretextos, llena de excusas para con Jesucristo. Vemos una iglesia que realmente no se quiere comprometer con el Señor. Vemos una iglesia que realmente le está en los afanes y los pacientes de este mundo. Y es por eso que el Señor nos lleva en esta, en esta semana Génesis capítulo 3, versículos 2 y 13, que aquí nos habla de la desobediencia del hombre. Mira lo que nos dice el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, y dijo la mujer, la mu uh, la serpiente me engañó y comí. Siempre buscando excusas, siempre pretextos. No, eh, fue eh, fue Eva. No, fue la serpiente. Y así vemos hoy discípulos, si la cena una vez más fuera en este tiempo el Señor estuviera cenando solo, yo, yo creo que con dos otros no hubieran sido dos. Y es por eso que el Señor está diciendo, quiero gente comprometida, no que busquen pretextos ni excusas, si y vemos hermanos que, ah, es, que no, es que queda lejos, o que pereza ir a la iglesia, que pereza madrugar, pero te invitan a ir a, un, a, ver, a jugar un partido de fútbol, o ir a, a hacer una reunión familiar, que no sea nada relacionado con Dios, sino a que haya cervecita y haya otras cositas, eso sí, eres la primera o el primero. El Señor está buscando realmente hombres de valor, hombres comprometidos, mujeres comprometidas. Pero la gente hoy no se quiere comprometer, quiere ir a asistir unos días y ya, ¡ay no, qué aburrimiento! ¡Qué aburrimiento escuchar esas palabras del Señor! Mira lo que el Señor me pone en estos momentos... Puede ser ese, ese siervo estar viviendo contigo, puede ser tu vecino, puede ser el jefe que está ganando esos, es a esos empleados, o puede ser ese empleado ganando a, a, al jefe. Y es por eso que eh, estás buscando excusas y pretextos para no llenarte la presencia de Dios. Y es por eso que el Señor también nos lleva, nos lleva a Romanos capítulo 2, versículo 1. Y hay un título en este Romanos capítulo 2, versículo 1, que llama el justo juicio de Dios, que nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Tú que juzgas a la, a la hermana, al hermano, dices, eh, mira, no vale la iglesia que están, pe están pecando. Pero tus acciones y tus actos están diciendo otras cosas. Estás diciendo como esos discípulos de este siglo. No puedo oír porque eh, estoy cansado, porque vi la serie inercia. Tengo un negocio más importante que estar contigo, Señor. Mi familia es más importante que, que tú, Señor. Yo sé que tú pagaste un precio, Padre Celestial, pero yo sé que me vas a perdonar. Claro que su Dios es un Dios de amor, pero no, no, no, no abuses de ese amor, de esa misericordia, de esa gracia. No abuses, porque para el Señor hay un límite en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira que el Señor también lo lleva al Evangelio de San Lucas, capítulo uh, 14 del, del 15 en adelante. Y te lo voy a leer rápidamente. Es la parábola de la gran cena que en el Evangelio de San Mateo, el, en el versículo 22, eh, del versículo 3 en adelante, es la parábola de la, de la fiesta de bodas. Pero mira lo que nos dicen en el Evangelio de San Lucas. Uh, dice, oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él en la mesa, le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios.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 como mandaste, y aún a el lugar. Y los dos últimos versículos dice, Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los callados, y fórzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, gustará mi ser. Y mira que en el versículo 14 del Evangelio de eh, San Mateo, versículo 22, de, de esa parábola de la fiesta de nos dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y mira lo que nos dice una vez más el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 24, pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Tú te comprometes con el hombre, tú te comprometes con tu familia. Recordemos que la salvación es individual. Estamos orando por nuestros familiares, claro que sí. Pero vemos muchos pretextos, muchas excusas al no tener la, a la presencia de Dios, al no servirle. El Señor dio a su Hijo, pagó un precio. ¿Para qué? No para que tú estés ahí tomando cervecita y gozándote de la ahí. No, el Señor te envió a, al país o a la nación o el lugar donde tú estés con tu familia para que te las ganes para Cristo. No para que le estés diciendo fiesta al diablo. Oh Padre Santo, mi amada al agua. Y mira lo que nos dice en 1 Juan, eh, primera de Juan ah, capítulo 1, versículo 8, que un título que es Dios es luz. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y a la verdad no está en nosotros. Si tú dices que lo que estás buscando, esas excusas, esos pretextos, no son pecado porque estás escogiendo más lo del mundo y sus placeres, te estás engañando a ti mismo porque no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, en tu vida. Hoy vemos que a la gente le importa arreglar fachadas, pero no estar por ese corazón. lindo. Recuerda lo que el Señor hizo con David. Le dijo Samuel, busca, busca al futuro rey de Israel. Pero él esperaba que iba a encontrar un portachón y los hermanos eran fortachones. Pero mira que, para el, el Señor mira lo de adentro, no las fachadas. ¿Qué hacemos con arreglar fachadas? ¿Qué, arreglo, ¿Qué hacemos con arreglar grandes iglesias, grandes estructuras? Si tu corazón está podrido si la presencia de Dios no está. ¿Tú crees que el Señor quiere eso? Grandes edificios, grandes fachadas, hermosas fachadas, pero por dentro no hay la presencia de Dios, sino que son uno en el templo, otros en la casa y otros en el trabajo. Como tú te comportas en la casa, compórtate en el templo, a ver si los hermanos te van a tolerar. Que no busques excusas y pretextos. Que tu prioridad sea el Señor, el segundo sea el Señor, el tercero sea el Señor, cuarto el Señor, quinto el Señor, sexto el Señor, séptimo el Señor tu hogar, y después viene el resto. Ese hermano, esa hermana que se está convidando a la cerveza, a los pasteles de este mundo, no dejes que él sea un instrumento para que te lleve a un infierno, a una eternidad en el agua de fuego, sino más bien que tú te lo ganes para, para el Señor es algo, en el nombre poderoso de Cristo. Y ya para terminar, una palabra que el Señor me dio hace poco, la quiero compartir con vosotros. Está en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20. Es maravillosa. Tómala. Tómala con, con poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Te la repito. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No soy cristiano cuando me conviene. No soy cristiana cuando, ¿sí? Cuando yo quiero buscarlo. Hoy me, hoy me levanté o oh, hoy sentí ser cristiano y mañana no. O por la mañana eh, me sentí ser cristiana, escuchar una palabra, y por la tarde ya no sentí ser cristiana. No, el poder, si tú tienes el Espíritu de Dios en ti, vas a ser 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año sirviéndole al Señor. Muere, a, muere al yo, muere a ti. Que, que, que, que ese Cristo que hay en ti se refleje en tu cara, en tu rostro, en tu forma de hablar forma de comportar. cosas del mundo ya pasaron, ella eh, las hizo nuevas. ¿Para qué? Para que tengamos una salvación eterna en el nombre poderoso de Cristo. Quiero agradecer eh, por el tiempo, no puedo agradecerle a todas esas personas, pero Mercedes Carvajal, a la Fundación Fundevi, por esos aportes que ayudan y, las, y a otras muchas personas que nos ayudan a extender la palabra de Dios para poder continuar evangelizando a las buenas nuevas del reino de los cielos. Y, y agradecer que también se puede ayudar a llevar ayuda a estas personas por medio de que ustedes en la Nueva Fundación para darles de alimento y vestido. Mis hermanos, que Dios te continúe bendiciendo y recuerda estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones.